Nos acompaña nuestro invitado en el tiempo para la charla. Es el secretario de comunicación de Podemos en Euskadi, Ande Calarrea. ¿Qué tal, Eunon? Eunon Javi. Carrea, ustedes de momento ya tienen claro que Durango y, y Elorrio puede caer del lado de ese pacto que han establecido con EH Bildu. Sí, bueno, las conversaciones están, están abiertas desde hace, desde hace unos cuantos días. También es verdad que corresponde a nuestros compañeros eh, de Durango y de y Elorrio eh, culminar esas conversaciones y llegar a, a los pactos que, que consideren oportunos. Pero bueno, en la línea de que hemos defendido a lo largo de toda la campaña y antes también, allí donde se den sumas progresistas basadas en un acuerdo programático y que ese acuerdo programático entre dos, dos fuerzas pueda pueda compartir elementos en común, se podrá llegar a, a un acuerdo y en ese sentido, bueno, pues a lo largo de esta semana conoceremos cómo, cómo concluyen estas conversaciones. Insisto, Durango y Elorrio, ¿podría haber algún lugar más? Bueno, nosotros también, eh, la pasada legislatura, eh, gobernamos en Errentería mm. y en arrentería los resultados, bueno, pues han refrendado de alguna manera esa, esa gestión, ese acuerdo de, de coalición con, e, con EH Bildu y por lo que yo sé, también tendrán que ser los, los compañeros los que lo anuncien en el momento oportuno, pero bueno, las, las conversaciones están bien avanzadas también. Y sería en todos los casos con EH Bildu o si diera con alguna de las candidaturas municipales o municipalistas. Sí, luego hay otros hay otros municipios donde no depende solo de, de la candidatura de, del Carrequín Podemos, sino que depende de otros independientes. Yo ahí entiendo que, que corresponde a, a, la, a la fuerza que está intentando esa, esa gobernabilidad hablar eh, con las otras con las otras fuerzas, con las otras listas y, por tanto, ver si es posible llegar a un acuerdo progresista. Y dice que siempre dejan manos libres a la formación local. Claro, eh, eh, son nuestras formaciones locales es en este caso la coalición en el ámbito municipal quien tiene que entalar esas, esas conversaciones, quien tiene que llegar a un acuerdo y luego la asamblea la asamblea local refrendar esos acuerdos puesto que como sabéis en, en, tanto en podemos y como, como en el espacio de la coalición, los acuerdos tienen que ser refrendados por la por la militancia mm -hmm. y Es que ocurre que la práctica que estamos viendo es que las decisiones no se toman en, en los municipios sino que se toman en las ejecutivas de los diferentes partidos Claro, pero nuestro <risa> caso, nuestro caso es distinto desde el primer momento desde la noche electoral dijimos, bueno, apostamos por esos gobiernos de, de izquierdas y progresistas, pero señalando que corresponde a cada municipio, a cada localidad y en nuestro caso, en el caso de Podemos-Euskadi, a nuestros compañeros eh, allí y luego evidentemente eh, al resto de fuerzas que componen la coalición, que componen el Carrequín-Podemos, tomar esas decisiones que después sí, después refrenda la dirección en el ámbito autonómico y que también tiene que refrendar la, la militancia. Eh, ¿Qué le parece el preacuerdo al que ha llegado PNV y PS? ¿Sorprendente o no, desde luego? No, sorprendente, sorprendente no. Yo creo que está estos últimos días lo que hemos asistido yo ha hablado un poco de postura. Una cierta escenificación de, de diferencias que eran un poco impostadas. no. Era Es un final conocido de antemano ya a lo largo de la campaña. Al menos el Partido Socialista se mostró, se mostró claramente favorable a, a llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco, es decir, a mantener la, la alianza que ya tiene en el ámbito parlamentario vasco y en ese sentido nada que nada que nos pueda que nos pueda sorprender en este en este preacuerdo. ¿no? Nosotros hemos señalado en, en, en ocasiones que que bueno que desde luego respetamos la, la autonomía y la decisión de, de, del Partido Socialista para llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco, pero que, bueno, nos gustaría que en algún momento el Partido Socialista de Euskadi de de se atreviera a, a dar el paso y a conformar otros gobiernos con mayorías progresistas en aquellos lugares donde donde se, se pudieran dar, ¿no? Pues que esa es la vocación que, que tenemos como fuerza política de progreso y de, y de izquierdas y seguiremos apelando. Vemos eh, en este caso cómo reeditar un acuerdo con el Partido Nacionalista vasco Es decir, siguen sirviendo de alguna manera a los intereses principales del Partido Nacionalista Vasco, pero bueno, quizá en algún momento se pueda dar ese cambio y el Carrequín Podemos sigue tendiendo la mano a que eso pueda ser posible en el futuro. Eh, ¿Cómo están haciendo la digestión de los resultados de los dos ciclos eh, electorales? Porque no le ha ido bien a, a Podemos en general pero dentro de ese no irle bien a Podemos en Euskadi le ha ido razonablemente bien se puede decir que han salvado los muebles Sí, eh, y tal y como se reconoció en el, en el pasado Consejo Ciudadano Estatal ¿no? por el propio Pablo Iglesias ¿no? en general en Euskadi los, los resultados para, para Podemos-Euskadi han sido los, los mejores del Estado y en este caso, en el caso de las elecciones municipales y forales en, eh, en nuestro caso, pues sí, hemos tenido mejores resultados que en otros lugares del Estado, lo cual no resta para que no nos toque hacer un análisis y una, y una autocrítica de esos resultados, puesto que cuando uno pierde la, la confianza de votantes que, que ha tenido, de la, de la ciudadanía, se tiene que preguntar eh, qué ha ocurrido, qué es lo que no hemos hecho bien o qué es lo que hemos hecho mal, para eh, mirando hacia el futuro recuperar esa confianza, porque nosotros como, como fuerza política aspiramos a tener más representación y a, y a ser una herramienta útil para la ciudadanía. Así que en ese en ese proceso de análisis de lo que ha ocurrido estamos y sacando algunas ¿Y qué conclusiones. qué puede haber sido así al primer bote a falta de esa reflexión más profunda? Bueno, a falta de, de hilar un poco fino, yo diría que probablemente... En el ámbito municipal y en el ámbito foral, que son los ámbitos eh, más cercanos, por una parte, al mismo tiempo que hemos dado un paso, digamos que no hemos obtenido los resultados que queríamos. ¿no? El paso ha sido que eh, haber ido en coalición en la práctica totalidad de los, de los municipios en los que Podemos, Euskadi, se presenta. Es decir, que el espacio del Carrequín Podemos, esa, esa coalición que tenemos con las, con las Fuerzas Hermanas, se consolida. Entra en todos los municipios, entra en las, eh, en las juntas generales y en Euskadi ya no hay duda de lo que representa ese espacio político eso es mm. eso es algo positivo eh... Otro elemento del análisis es, bueno, que en el trabajo de la implantación territorial en lo municipal, donde son los vecinos y las vecinas quienes tienen que conocer ese, ese trabajo, pues el hecho de que hace cuatro años nos presentásemos con, con marcas diferentes, con agrupaciones y candidaturas diferentes, pues quizá haya hecho que eh, el trabajo realizado durante cuatro años en los municipios, un trabajo de oposición en la práctica totalidad de los municipios, salvo en el caso de, de Rentería, donde hemos, sido, donde hemos sido gobierno, pues no haya sido del todo conocido por la por la ciudadanía y esto es importante en los municipios pequeños, las capitales suelen tener más, más eco, no el trabajo que, que haces desde la oposición, pero los, el, en el resto de municipios no tanto no y quizá aquí es donde estamos reflexionando no cómo a partir de ahora eh, trabajar para que esa implantación territorial, para que el Carrequín Podemos sea conocido en aquellos lugares donde donde estamos, donde vamos a hacer una tarea de, de oposición y, y, en algunos, y en algunos lugares también probablemente o posiblemente de, de gobierno y que nos conozcan para que, bueno, un poco a poco vayamos sumando uh -huh. apoyos. ¿Tienen ese problema de falta de liderazgo que es al que Pablo Iglesias achacó o uno de los factores a los que Pablo Iglesias achacó el mal resultado electoral en el conjunto del Estado? Bueno, hay distintas maneras de entender el liderazgo. ¿no? Es verdad que Pablo Iglesias hizo una, una reflexión de los análisis en el conjunto del Estado. ¿no? Y yo creo que efectivamente uno de los factores de los eh, malos resultados en algunos lugares del, del Estado, que no hay que no podemos negar que han sido muy malos, no, no así como comentábamos en Euskadi, que ha sido algo, mejo, algo mejores, uno de esos elementos efectivamente puede haber sido entre otros la falta de liderazgo. Pero eh, en Podemos Euskadi yo creo y me remito a me remito a los hechos, ¿no? Este último año y medio, desde que, desde que la dirección actual eh, se hizo cargo de, de Podemos Euskadi bajo el bajo el liderazgo, en este caso de Lander Martínez, si algo hemos hecho fue ha sido por un lado aprender de nuestros errores, de las cosas que, que hicimos mal en el pasado, y por otro lado, tener, y creo que lo hemos, creo que humildemente podemos decir que lo hemos conseguido. Tener una organización más, más, cohe más cohesionada. Hemos sabido mm, resolver los problemas internos dentro de casa, dejar de mirarnos tanto hacia adentro, hacia, hacia nosotras y dejar de que nuestros problemas internos ocupasen, eh, digamos, un espacio mediático y que se nos vea como una fuerza que trabaja. ...a favor de la ciudadanía... ...y que está volcada en su trabajo político... ...y no tanto en sus cuitas internas... ¿no? ...yo creo que en este caso... ...podemos decir que, que, que en Euskadi... ...el trabajo que se ha hecho es bueno... ...y que hay ahí un, un liderazgo importante... ...puesto que corresponde al secretario sí, general... ...pero no es un este liderazgo trabajo. personal magnético... De, ...de esos clásicos... ...que a lo mejor es a lo que se refería Pablo Iglesias... ...claro, por eso te decía que hay distintas maneras... ...de entender el, el liderazgo... ...probablemente para, para dirigir una organización... ...que es lo que hace el, el secretario general... Desde el, desde el punto de vista político, pues eh, no siempre sea necesario un, un liderazgo de ese tipo que, que me mencionas, sino que hay otras maneras de, de ejercer los liderazgos que a veces son. son más discretas, son más, son más tranquilas, pero también generan, tanto hacia el interior, por lo, por lo que te decía, por pues, ese trabajo interno de cohesión, como hacia el exterior. Cuando uno busca la adhesión de la ciudadanía, eh, hoy en día los votantes. Probablemente no solo busquen líderes carismáticos, sino que busquen líderes que les eh, transmitan eh, una cierta comprensión de sus problemas y que les transmitan una confianza que no siempre va a estar basada en, en, en un carisma y en un tipo de liderazgo que también, bueno, de alguna manera, eh, la vieja política... Ha ido dejando de lado. Bueno, vamos a hablar de, de toda la ensalada de pactos que tenemos, porque hemos hablado de, de la situación municipal, nos hemos referido sobre todo a la comunidad autónoma, pero si ampliamos el foco, nos encontramos un endiablado panorama de pactos cruzados. Hoy <coughs> empiezan en serio la carrera por la investidura de Pedro Sánchez y ahí no parece que el Partido Socialista les haya tratado muy bien. Eh, bueno, de hecho, ayer mismo eh, sacó el espantajo del adelanto electoral. Efectivamente, y de una manera un tanto un tanto irresponsable, ¿no? Porque, porque sacar el, el, el coco de, las, de la repetición electoral en este momento, cuando es el Partido Socialista el que tiene la obligación, en este caso Pedro Sánchez, el que tiene la obligación de acudir a una investidura con los votos necesarios para garantizarse esa investidura, y el que tiene la obligación de dialogar con aquellas fuerzas con las que tiene posibilidad de llegar a un acuerdo de investidura y en este momento es obvio que entre todas esas fuerzas eh, unidas podemos es eh, el socio puede ser eh, el socio principal de, de un acuerdo de gobernabilidad o de un acuerdo de una coalición de gobierno que es la opción que nosotros desde el principio a lo largo de toda la campaña también y en los momentos posteriores hemos hemos solicitado para iniciar ese ese diálogo basado en un marco programático en un programa en llegar a unos acuerdos y luego en que, en que ese gobierno de coalición se ponga en marcha, pues parece que declaraciones de este tipo, posicionamientos de este tipo, eh, no ayudan y no son responsables. Yo creo que, haciendo una lectura del resultado de las elecciones generales, lo que es obvio es que, bueno, pues el bipartidismo en principio es una cosa del pasado, que vamos a un escenario en el que eh, el diálogo y el entendimiento entre distintas fuerzas políticas va a ser de aquí en adelante la tónica general. Que, eh, como lectura también general, podemos decir que bueno, la mayoría de las personas que votaron en las elecciones generales optaron... Por un gobierno de, de izquierdas, ¿no? Y no hay que olvidar lo que los propios militantes le gritaban a Pedro Sánchez no. la noche electoral, ¿no? Con, con Rivera, ¿no? No hay que olvidar lo que están diciendo las, las encuestas poselectorales. En el caso de Euskadi, abrumadoramente a favor de un gobierno de PSOE y Podemos apoyado en otras en otras fuerzas eh, políticas. En el caso del Estado, no es tan abrumadora esa preferencia, pero también es una preferencia generalizada. Y a partir de ahí, el PSOE tiene que hacer una, una lectura de lo que de lo que quiere, ¿no? Si mantiene este órdago. Y esta casi, casi amenaza de irnos a una repetición electoral o, en fin, vuelve a la responsabilidad e inicia el diálogo con, con Unidas Podemos. Hoy mismo se reúnen Pedro Sánchez sí. y Pablo Iglesias. Veremos qué da de sí esa reunión. Veremos si, si hay algún avance en ese, en ese sentido y vamos en esa dirección. Es también cierto que la, que la, que la suma de pesos de unidades Podemos no es una mayoría absoluta, pero es una mayoría más solvente de la que tiene el Partido Socialista. ¿Y por qué ese empeño en entrar en el gobierno, ¿no? que casi aparece una especie de, de, de obsesión constante y recurrente? ¿no? ¿Era, ¿Era necesario expresarlo de una forma tan insistente? Pero fíjate que lo que parece una obsesión es algo que forma parte de la normalidad. Uno se presenta a unas, a unas elecciones generales con el objetivo de ganarlas. Uno se presenta a unas elecciones generales con el objetivo de que su programa político se pueda concretar. En, en, en medidas, ¿no? A través de unos, fundamentalmente, a través de políticas distintas y de unos presupuestos. Eh, no creo que tenga nada de obsesivo el hecho de querer estar en un gobierno y decir, bueno, con, los, con, los, con la representación que hemos obtenido, con la confianza que se ha obtenido de eh, en torno a 3,7 millones de votos... Eh, Queremos estar en un gobierno para desarrollar estas políticas, puesto que para eso nos presentamos a las elecciones. No habiendo ganado esas elecciones, siendo posible un gobierno de coalición, es perfectamente legítimo que se quiera estar en ese gobierno para que tu acción política que llevabas en tu en tu programa se concrete en, en medidas. Eh, ¿Va a ser compatible? Nos vamos a encontrar situaciones como que el PSOE gobierne con Ciudadanos en algunas comunidades autónomas y con ustedes en el conjunto del Estado. ¿Eso para ustedes sería compatible y sería asumible? Bueno, eh, hay distintas negociaciones abiertas en algunas comunidades autónomas donde es posible que se llegue a pactos con el Partido el Partido Socialista, ¿no? Como tú comentabas, el mapa es bastante es bastante complejo, ¿no? Y aquí le toca decidir al PSOE eh, hacia dónde quiere inclinar la, la balanza de los pactos de gobernabilidad en aquellos lugares donde sea posible esa suma con, con unidas podemos o con podemos eh, no será porque nosotras no hagamos no hagamos el esfuerzo desde luego en el estado lo que nos preocupa es que esa balanza se incline del lado de Ciudadanos. Y volvamos eh, a casa porque queda un ratito de legislatura todavía. ¿Cuál va a ser su papel, eh, cuál va a ser su papel por ejemplo, cuando se presenten los presupuestos que hoy ya se van a, a aprobar en sus líneas básicas? Hoy nos presentan las, las líneas básicas, esperamos eh, recibirlas para hacer un análisis eh, tranquilo, pero el papel, bueno, es el que siempre hemos tenido, ¿no? Es decir, queremos estudiar esos, esos presupuestos, queremos verlos con, con detalle y si vemos que esos presupuestos... Eh, eh, no contienen elementos que nosotros llamamos dentro del, del marco de las políticas sociales que sean suficientes, eh, entablaremos un proceso de, de diálogo con el gobierno vasco, como hicimos la, la, la, el, año, el año pasado, y, e intentaremos que se produzca, Digo, si esos presupuestos, sin leerlos es, es difícil hacer una valoración, ¿no? Pero si no contienen esos elementos de políticas sociales, intentaremos pedir un giro social, que fue lo que, lo que solicitamos en los presupuestos anteriores. De entrada, estar en la oposición significa recibir esos, pre, esos presupuestos y estar dispuestos a sentarnos y hablar para ver si es posible alcanzar un acuerdo que en el marco también de nuestro propio programa político permita mejorar los presupuestos eh, en sintonía con nuestras medidas programáticas ¿Cree que se va a agotar la legislatura? Eh, bueno, da la impresión de que la legislatura a la legislatura le quedan algunos meses todavía no. es posible que dependa bastante de la gobernabilidad en el Estado hay otros escenarios electorales que están ahí Está, las probables elecciones en en, en Cataluña y bueno, si no se agota quizá esté cerca de, de agotarse ¿no? si se aprueban esos, esos presupuestos y es posible que además el gobierno vasco encuentre apoyo donde, donde en su día lo tuvo pues eh, nos iríamos a un escenario de cierta, de cierta tranquilidad mm. en este caso me refiero para, para, el, para el gobierno vasco que quizá no agote los plazos, es una decisión que le corresponde Esa a la, la, a la, la intuición Cargullo, que tiene, ¿no? ¿no? que el Partido Popular va a ser al final el sostén Hombre, eh, nos da la impresión de que, de que sí, en este momento, en el momento que, que atraviesa el, el Partido Popular, eh, al gobierno vasco le va a resultar más sencillo conseguir el, el, el apoyo del Partido Popular, como dijo hace, hace un tiempo Yosubi sale Aguilar, más, sale más barato, y yo creo que el Partido Popular ya está demostrando estas últimas semanas, después de haber estado un furruñado un tiempo con el, con el Partido Nacionalista Vasco, que está dispuesto a alcanzar acuerdos, y es posible que en este caso no ponga un precio muy alto a la aprobación de estos presupuestos. André Calarrea, secretario de Comunicación de Aldugu, de Podemos en Neuskadi. que Hasta pronto. Hasta.